Bienvenidos, bienvenidas a Susurros del Papel. Hoy os traigo para enseñaros unas compritas que hice en, en el rastrillo de, de chiclana que fui ayer. Es poquita cosa, ¿vale? Mira que encontré pues esta pasamanería y todo es de pasamanería vale mira cogí esta que cogí dos metros mira qué chula veis, está hecha como de, de cadenita y bueno me gustó esta es plateada y cogí dos metros de esta y de la misma pero en este tono a ver negro como con plata otros dos metros mira que chula está muy guay me gusta el tacto que tiene Y entonces le cogí esta dos Que están muy chulas También allí en, en otro puesto Esto fue en otro puesto Vi esta, mira qué bonita Y me gustó Y cogí dos metros también Hombre, la verdad es que todo se ha puesto por las nubes ¿eh? Pues me gustó y cogí esta Y cogí esta A ver si os gusta mira qué mona otros dos metros, esta valía un euro el metro y esta 1,50 entonces cogí dos metros dos metros de la del circulito y de la otra también, dos metros de cada uno y después en otro en otro puesto encontré esta que me pareció muy veraniega, muy marinerita y cogí dos metros y el tío me la dio por separar porque se equivocó, me cortó un metro y después me cortó otro metro y son madroñitos de colores en una sola cinta Cogí esto, que cogí otros dos metros en rosa ¿ves? Varios tipos y otros dos metros Este, que también es rosa, celeste y lila, también me parecieron mana Y otros dos metros, un euro el metro Esta es marrón y esta me gusta para Halloween, mira qué chula el verde, el naranja y el marrón me parece muy chula y cogí dos metros esta en celeste que trae estos madroñitos son muy chiquititos, ¿eh? los madroños son súper chiquititos dos metros y por último esta que mira, solamente lleva dos colores ya no había más y volví a cogir dos metros bueno, había de estos, allí había montones pero ya os digo que no me parecen muy baratas después esta mañana He ido a un bazar, que nunca había ido en la primera vez, un bazar inmenso y me he comprado esta cajita que me costó 3,25, se puede coger de aquí que tiene su asa y cierra muy bien y dentro pues la llené de cosas y porque mmm, no quería tardar más tiempo porque ya, ya hice una compra y dije no, no voy a tardar más y mirad lo que he comprado. De JE no son baratos, ¿eh? Compré estos corazones facetados Que son muy monos Traen 54 piezas Y me costaron 1,50€ baratos No son ¿Ves? Cogí esta Cogí de JE estos es enamel, enamel, Traen 40 piezas Llevan purpurina Por dentro había otra Que llevaba como el como las que antes había en Teddy Que trae como papel ¿cómo se llama? Es como papel este que lo hay en plata en pan de oro y valían carísimas, 2 euros y pico digo ni hablar yo no cojo esto, esta sí me la y Ya encontré estas plumitas, mira que mona, que son muy chulas y son en colores muy pastelitos, 1.50 y traen 5 gramos. Y son muy bonitas, porque tienen un un tono muy muy pastel. Encontré esto en dorado, de Lego, y me traje uno, un cartoncillo, vale, a unos 75, ya os digo que esto es caro, eh, Yo lo veo caro. ¿Qué más? Pues todo lo demás creo que es de J. Uh -huh. Encontré estos timones a unos 50, eh, traen 25 piezas, en blanco, en azul marino y en celeste cogí este paquetillo encontré estas rositas que son muy monas traen a ver cuando pues pone estas las que traen pero del orden 2 4 6 8 10 12 13 14 15, 16 17, 9 20 y cogí este y la vía es más grande que no me acuerdo si al final las cogí o no no me acuerdo ahora, ahora aparecerá mira cogí estas maderitas que pone Happy Verde y también la vía más chiquitita. Estas costaban a 1,50. Y las chiquititas, que eran así, tipo así, la vía en celeste y en rosa. Costaban a 2,20. O 2 y pico. 2,20 creo. Y dije, no, me llevo estas. Trae 2 por dos Cogí estas maderitas que son globitos con corazón. Y me parecen súper monos. Traen 8 piezas. Y costaron 1,50. Las maderitas no están baratas estas palomitas que ya os la he visto a casi todas en blanca también la había en color natural pero no las cogí en blanca traen 20 piezas miden 3 centímetros y costaron unos 50 las maderas, que no yo la he visto barato. mira escogí esto que vale para poner un cartelito o algo así traen 25 piezas miden 3 centímetros igual unos 50 son muy bonitas porque son Está muy bien hecha, ¿eh? Las cosas como son. Pero yo las veo un poquito caras. ¿Qué más? De madrita encontré, mira, estos marquitos que también valen para poner aquí un, un cartelito. Traen 15 piezas, ¿veis? Y son muy monas. Tienen para colgar o para pegar. Unos 50. Las maderas todas valen más o menos igual. ¿vale? La palabra love, que mira, una viene partida. Traen 8 piezas, ¿veis? Pone el off y termina en un corazón. Y este corazón que se ha partido. Viene por ahí. Pues estas. Y de maderita. A ver, cogí estos corazones. De 5 centímetros. Y traen unos 10. Traerán. Pone el off y son en rosa. Mira, cogí esto en plateado de lejos. Igual que el otro que os he enseñado. En mm. dorado. Pues uno en plateado. Me va a dar por los corazones de no tener ninguno mira, cogí estos sellos porque me gustaron mucho la temática es de Pascua, ¿veis? los pollitos, bueno, el conejo pintando el huevo y como después nunca encuentro, me costó 1.45 tampoco lo veo barato, son de MP no lo veo barato tampoco, pero más barato que hay, no lo iba a encontrar en ningún lado y de MP, mira, este lazo que se puede bordar porque va calado mira, qué bonito es eh, trae metro y medio y mide 5 centímetros metro y medio tampoco mucho 1,65 y yo solamente vi este también cogí de J.I.E. esto que son corazones huecos en coral amarillo bueno un lila un no sé o un rosa entre los rosas y lila otro rosa este añil y este verde 2 euros con sus bordes y mira, cogí estos topes de color party que bueno, traen una estrella de mar una sirena y vienen con purpurina ¿Ve? voy a abrirla ¿eh? mira, pues trae a ver esta estrellita este hipocampo o caballito de mar esta conchita vieira esta cola de sirena que es muy bonita este coral es muy bonito y este otro coral en verde son buenos este, ¿veis? que vale 0,85 creo que se está viendo, espero eh, ¿Qué más? De J y E empezamos con, ya con Rulería aria, mirad, si sí cogí, estas son las rosas igual que las que os he enseñado antes pero en grandota, que vienen para ensartarla. Y lleva el agujero que es bastante grande, Mira, mirad, unas son más chiquititas y otras son más grandes, pero vamos, pues eso, Mira, cogí esto, que son argollas. Y para algo la usaré. Estoy mirando. A ver si tiene boquete. Pero de momento no lo veo. No lo veo. Yo creo que no. Bueno, cogí esta argolla. ¿Qué más? Mirad, cogí estos ositos. Que son minúsculos. Minúsculos. Yo tenía uno que, que... Bueno, bueno, todavía no lo habré visto. No, no creo que ese vídeo se suba antes que este y era mucho más grande pero y de otra manera y estos son muy chiquititos ¿Veis? mira qué mono y vienen de varias tonalidades ¿Sí? son monos estas colas que son grandísimas me gustaron mm, llevan por dentro no sé como papelillo 85 céntimos y tiene un cacho agujero que no vea. Y traen 3, 3, 6, 8 piezas. Y cogí esta. ¿Cajabeles? Pues cogí estos rosas. Azules, porque me gustaron. Otros rosas azulidos. Estos blancos que son enormes. Que ven 22 milímetros de Está bien, ¿eh? ¿Esto cuánto dan? 14 ¿Qué más? Estos grises Y esto es negro Que para Halloween me vienen estupendo Después, mira, encontré Estas maripositas Que no me acordaba si yo las tenía o no Que ya no me acuerdo, de verdad Y cogí un paquetillo nada más ¿Vale? Son monas son para hacer cristales ¿eh? Eh, Cogí esto que son cebollas ¿Veis? Que aquí tiene la hojita Son cebollas rosa Y me gustaron y las cogí, me gustan A mí las cebollas me gustan Mira, cogí estos elefantes. Con la trompa para arriba Son chiquititos y son muy monos A ver, te lo saco para que lo veáis En rosa, en azul y en blanco, pero todos son así como tornasolados. Creo que son muy bonitos. Y no lo había visto en ninguna otra tienda. Dije, bueno, pues me la llevo. ¿Veis? Son muy bonitos. Tenía muchas cosas, ¿eh? muchas cosas que también otras las he visto, las he visto, pero no he comprado. Porque ya, mirad lo que encontré. No me lo podía de creer cuando veis, Creer pasan Solamente había tres paquetes, dos en blanco y uno en rosa, y me los cogí, claro, esto tenía que cogérmelo, si esto esto está súper agotado, y dije, bueno, pues me llevo en los tres que quedan, y después en la parte de la fiesta, fistuki por 90 céntimos mira que gracioso, son unas pajitas, con un emoticono, pero me gustaron los emoticono Y lo cogí por eso, 90 céntimos Pasa que se lo traen, hacer no? agua ahí eh? Eso es muy gracioso Y por último me traje De J.E. Este llavero Que es el gato de la suerte El gato chino de la suerte, Me costó casi 95, ¿eh? para mi mochila A ver Mira que gracioso es eh? No creo que haga nada, pero es tierno Es súper chulo No creo que esto sea ahora ni de nada no. no A ver no pues me Llavero Advertencia, riego de asfixia, pieza pequeña Looky Mira qué gracioso Pues cogí este en rojo Y este En rosa son buenísimos, la verdad, que los gatos. Es que yo soy más de perro que de gato, pero lo he visto. Se me ha ido la sesera para allá. Son chulísimos. Pues, esto es todo. Lo que cogí en el bazar, esto estoy súper contenta de haberlo encontrado. No me lo podía creer. Que tuviera yo esa potra, y lo encontré. Qué bonitos son. Estuve buscando cadenitas, no había las cadenitas esas de colores para meter las cosas no había esto fue lo que lo que compré en el bazar de de aquí de, de de chiclana pero no el que normalmente voy, es un bazar muy grande que hay camino del gallo por el camino del gallo por la rana verde por ahí y y bueno, espero que os hayan gustado. Y si así me queréis dar un like, muchísimas gracias. Gracias por verme, gracias por darle por darme like, gracias por comentarme. Y gracias por estar aquí conmigo y pasar este ratito conmigo. Mm, os lo digo, eh, tiene muchísimas más cosas, ¿eh? Pero yo mm, tengo que echar freno de alguna manera. Y mira que en confinamiento ni de... Bueno, de Aliexpress hace que no compro como no paran de mandarme mensaje esto es para ti que lo moví nada no he comprado nada así que digo bueno pues voy a comprar ahora y esto ha sido lo que me he traído besos para todas nos vemos pronto si queréis y si no pues mucho peso cuidaros y chao